Oigan, un anuncio rápido. En el video sobre la historia de Magic Markers les contábamos que tenemos el plan de publicar proyectos personales, es decir, que de vez en cuando, uno o varios de los miembros del equipo de Magic Markers van a hacer sus propios videos y los vamos a publicar en este canal. Para dejar todo un poco más claro, se nos ocurrió que podíamos implementar una convención, y es la siguiente. Hay tres tipos de videos, los verdes, los azules y los naranjas. Los videos verdes son obras por encargo. Básicamente eso quiere decir que estuvimos trabajando con otra organización para explicar lo que sea que aparece en esos videos. Los naranjas son proyectos absolutamente propios, videos explicativos que hicimos para este canal, eligiendo el tema, sacando el tiempo, todo lo hicimos nosotros. Y finalmente los videos azules son, pues un poco pueden ser cualquier cosa, ni siquiera tienen que ser proyectos explicativos porque el punto es que en Magic Markers hay distintas personas con distintos talentos y queremos experimentar y ver qué va a salir de todo esto. Todavía no tenemos claro cómo se van a ver esos videos ni de qué van a tratar, pero bueno, por lo menos ya sabemos que ustedes los van a poder identificar gracias a este cabezote.